De la imitación de Cristo, por el padre Agustino Tomás de Kempis. Libro primero: Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 23: De la meditación en la muerte. 1. Muy presto será todo concluido para ti, mira pues cómo vives, hoy es el hombre y mañana no parece. En quitándolo de la vista, se va presto también de la memoria. O torpeza y dureza del corazón humano, que solamente piensa en lo presente, sin cuidado de lo venidero. Así habías de conducirte en toda obra y pensamiento, como si hoy hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor fuera evitar los pecados, que huir la muerte. Si no estás dispuesto hoy, ¿cómo lo estarás mañana? Mañana es día incierto, y qué sabes si amanecerás mañana. 2. ¿Qué aprovecha vivir mucho? cuando tan poco nos enmendamos. La larga vida no siempre nos enmienda, antes muchas veces añade pecados. Ojalá hubiéramos vivido siquiera un día bien en este mundo. Muchos cuentan los años de su conversión, pero muchas veces es poco el fruto de la enmienda. Si es temeroso el morir, puede ser que sea más peligroso el vivir mucho. Bienaventurado el que tiene siempre la hora de la muerte delante de sus ojos, y se dispone cada día a morir. Si has visto alguna vez morir un hombre, piensa que por aquel mismo camino has de pasar. 3. Cuando fuere de mañana, piensa que no llegarás a la noche, y cuando fuere de noche, no te oses prometer la mañana. Por eso está siempre prevenido, y vive de tal manera, que nunca te halle la muerte desapercibido. Muchos mueren de repente, porque en la hora que no se piensa vendrá el hijo del hombre. Cuando viniere aquella hora postrera, de otra suerte comenzarás a sentir de toda tu vida pasada, y te dolerás mucho de haber sido tan negligente y perezoso. 4. Qué bienaventurado y prudente es el que vive de tal modo cual desea le halle Dios en la hora de la muerte. El perfecto desprecio del mundo, el ardiente deseo de aprovechar en las virtudes, el amor de la austeridad, el trabajo de la penitencia, la prontitud de la obediencia, el renunciarse a sí mismo la paciencia en toda adversidad por amor de nuestro Señor Jesucristo, gran confianza le darán de morir felizmente. Muchas cosas buenas podrías hacer mientras estás sano, pero cuando enfermo no sé qué podrás. Pocos se enmiendan con la enfermedad, y los que andan en muchas peregrinaciones tarde son santificados. 5. No confíes en amigos ni en vecinos, ni dilates para después tu salvación, porque más presto de lo que piensas estarás olvidado de los hombres. Mejor es ahora con tiempo prevenir algunas buenas obras que envíes adelante, que esperar en el socorro de otros. Si tú no eres solícito para ti ahora, ¿quién tendrá cuidado de ti después? Ahora es el tiempo muy precioso, ahora son los días de salud, ahora es el tiempo aceptable. Pero hay dolor, que lo gastas sin aprovecharte, pudiendo en el ganar para vivir eternamente. Vendrá cuando desearás un día o una hora para enmendarte, y no sé si te será concedida. 6. Oh hermano, de cuánto peligro te podrías librar, y de cuán grave espanto salir, si siempre estuvieses temeroso y sospechoso de la muerte. Trata ahora de vivir de modo que en la hora de la muerte puedas más bien alegrarte que temer. Aprende ahora a morir al mundo, para que entonces comiences a vivir con Cristo. Aprende ahora a despreciarlo todo, para que entonces puedas libremente ir a Cristo. Castiga ahora tu cuerpo con penitencia porque entonces puedas tener confianza cierta. 7. O necio. ¿Por qué piensas vivir mucho, no teniendo un día seguro? ¿Cuántos que pensaban vivir mucho, se han engañado, y han sido separados del cuerpo cuando menos lo esperaban? ¿Cuántas veces oíste contar que uno murió a cuchillo, otro se ahogó, otro cayó de alto y se quebró la cabeza, otro comiendo se quedó pasmado, a otro jugando le vino su fin? Uno murió con fuego, otro con hierro, otro de peste, otro pereció a manos de ladrones, y así la muerte es fenecimiento de todos, y la vida de los hombres se pasa como sombra rápidamente. 8. ¿Quién se acordará de ti, y quién rogará por ti después de muerto? Haz ahora, hermano, lo que pudieres, que no sabes cuándo morirás, ni lo que te acaecerá después de la muerte. Ahora que tienes tiempo, atesora riquezas inmortales. Nada pienses fuera de tu salvación, y cuida solamente de las cosas de Dios. Granjeate ahora amigos venerando a los santos de Dios, e imitando sus obras, para que cuando salieres de esta vida te reciban en las moradas eternas. 9. Trátate como huésped y peregrino sobre la tierra, a quien no le va nada en los negocios del mundo. Guarda tu corazón libre y levantado a Dios, porque aquí no tienes domicilio permanente. A él endereza tus oraciones y gemidos cada día con lágrimas, porque merezca tu espíritu después de la muerte pasar dichosamente al Señor. Amén.